¡Ah! ¡Vamos! <risa> <risa> <risa> tengo el car! Ya está, ya está, ya está. Con el card del suelo siempre mato. Siempre mato a todos, te lo juro. Como que voy dando quiz hermano, yo voy pushando con el card del suelo. Este es nuestro bonti. Bueno, mi mi rey. Hermano, dale, dale. Me ha olvidado, Leli. Sí. Vaya Quizcop, loco. No tío. Hermano, lo he visto y lo he visto en primera persona. Hermano, ¿No puta, puta carabina que te dispara sin cheta. Has visto el quizop, hermano, el rey. Me matan, me matan. Hay una que le hemos ido, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Ah! no, no, en un open! no, un open! Solo me deja, hermano! Bueno, también pero no, no, una brutalidad a la neceta te lo juro por un cuarto que me maten ¿eh? pero bueno me estoy motivando Qué mierda mirad, me mi muerto Taking fire. Taking fire. <risa> vamos por el piscina primo y le tiramos de una <risa> Voy con Edu Eduardo sí, sí. Wow. Eduardo ¡Bernardo! Leonardo a... permiso, Voy oh. gente conmigo? animador, animador! reanimado ahora! Porque sí. bro otra vez una bala, hermano otra vez, loco me he cerrado me he cerrado ¿el ayuda, ayuda no, para, no me ha quedado uno me cago en mi muerto, no tengo chapa chaval. Yo no tengo balas de AR Craqueado uno, craqueado dos cuanta, Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. El, el, aguanta hay, cuanta, dos cuanta. Tráqueo, hay dos trackeados, hay dos Ray, tienes que llevar una hora desde el aire marcándonos. Voy Tienes este que tienda T Tiene escudo, tiene escudo Tiene uno This one's mine. This one's mine. This one's mine. Muerto. No, los que me hago 30 otra vez, eh. matando eso por aquí. Cazamos, cazamos, cazamos. Porque vamos a izquierda a cabrón. Cojones. esto? Yo Es ponerme a pensar, hermano Eddie. Y ha he hecho un fight de mierda. ¿En acá ver, también tengo un team completo, ¿no? Estoy no. sin placa, bro Están dos, están dos Los dos últimos Y los tenemos aquí ¿Te la zona, uno, la zona nos viene uno, a traqueado ver, traqueado. estamos puteados, estamos puteados Taqueado uno Vale, vale Pues nos ayuda tú, palmamos yo estoy intentando ya, pero yo estoy sin placa Se van izquierda Vale, estamos bien Se van izquierda Me están no enfrentando seis vale. otra vez Taqueado Tiene a cazar el high ground We got yeah. gas Safe zone. Oh, no. Una bala, Venga, bala, Venga, no Venga, remate, Venga, Venga, sí, ahí Venga, Venga, Venga, Venga, Venga, Venga, Venga, Venga, está Venga, está está está está tiro, Venga, Venga, Venga, Venga, no oh, veas tú. ¿29 Pepo está hecho? Sí. O sea, no, yo no. solo tengo 8.000 de daño, una diferencia de 2.000 de daño, y tengo 10 kills menos. Y yo que tengo 3.000 y tengo más. y tengo Sí, pero, sí, sí, sí, pero 10.000 de daño, 29 Pepo. <risa>